Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal de EDUCA, les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo un alumno puede completar un glosario de términos de su asignatura, por ejemplo. Entonces, para ello tiene que ir hasta donde está el glosario de términos dentro de su curso, leer las instrucciones sobre este glosario en particular y en este caso una vez leídas las instrucciones Añadir una entrada. Entonces, en mi ejemplo, voy a mostrar cómo añadir una entrada. Si ¿sí? acá en, en concepto, nosotros podemos poner, por ejemplo, glosario. ¿Qué significa un glosario? ¿Sí? La definición exacta de un glosario, por ejemplo, que es un catálogo alfabetizado de palabras y expresiones varias. Eh, de uno o varios textos que son difíciles de comprender junto con un significado, un comentario. Los docentes, por ejemplo, pueden poner un, un glosario de términos que son propias de su asignatura en particular para que todos los alumnos, en este caso, vayan completando este glosario de términos de su asignatura. Una vez que tenga listo eh, tanto el, el concepto y la definición, simplemente le dan en guardar Kant entonces una vez que tenemos guardados los cambios dentro de nuestro glosario de términos en educa ya lo vamos a poder observar acá y acá también vamos a poder observar eh, en este caso eh, los otros términos que hayan compartido nuestros compañeros si de repente te encontramos la entrada de un compañero y queremos comentar dicha entrada entonces el alumno en todo momento puede completar eh, con un comentario eh, el, el, el aporte de, de un compañero. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este vídeo les pueda ayudar para poder agregar entradas a su glosario de término. Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego.